es movilizar el suelo así que todo eso contribuye o ayuda y una cosa que quiero agregar en mi preocupación porque los análisis de suelo siempre dan muy alto lo, el fósforo ¿no? porque se aplican muchos abonos inmaduros sobre todo de gallina y es muy difícil de tratar el fósforo en el suelo eh, no sé si alguno tiene ese problema o no sé, en fin, porque la el le no sé, Néstor, que. No, pero yo le contaba hoy el caso nuestro, que nosotros en los primeros ensayos eh, aplicamos el guano y esa parcela sigue, sigue marcando, después de tantos años, sigue marcando una diferencia significativa con el fósforo, porque el fósforo que se incorporó en el momento quedó ahí. ¿A qué leonardo está pidiendo la palabra? Me acuerdo, no, de los niveles de fósforo. algunos ensayos, o sea de Néstor y también otras quintas de la zona, eh, niveles de fósforo para nuestra región, tenemos que hablar de un nivel normal de fósforo entre 10 y 20 partes por millón, se mide así. En eh, las quintas hortícolas, se abona con una cama de pollo, es eh, normal encontrar por arriba de 100 partes por millón de fósforo. Eso o está sea, alertando de cómo se está manejando ese elemento dentro de la quinta eso por lo que es fósforo. Y volviendo a lo que es materia orgánica, quiero aclarar, si bien dije que eh, hablamos para una avena, una avena incorporada de 20.000 kilos de materia tal cual, sería la materia, como está, no llega a su, su preinclusión y ahora, bueno, no es ese valor, es ese valor sería para otro tipo de eh, de plantas, o sea, para una avena podemos hablar de 12.000 kilos de materia tal cual para, para incorporar sería adecuado. Esos sí, kilos estamos hablando de 1,2 kilos de ese abono, ¿no? de los 10 que sería ideal para ayudar adelante la técnica. Pero bueno, con, de alguna manera ese cultivo de servicio que tanto se insiste de cobertura, de incorporación de materia orgánica, de tratar de... Eh, el suelo cuando está parado, que no se produce, tratar de hacer un cultivo y después incorporarlo siempre pensar en un cultivo de invierno, puede ser una avena, puede ser un trigo con seis semillas y también incorporarlo y eso después en primavera incorporar todo junto y si fuese un cultivo de verano podría llegar a ser un sorgo un sorgo picando la planta entera e incorporándola podríamos estar hablando de 3,5 kilos de materia tal cual por metro cuadrado igual haciendo un cultivo de eh, avena y un cultivo de sorbo, todavía no llegamos a los 10 kilos de materia seca, de materia tal cual, de materia tal cual eh, por metro cuadrado o sea, son muy altos los niveles de materia orgánica que hay que incorporar eso se va a mineralizar, mineralizar y lo ideal es tratar de mantenerlo en el tiempo tratar de subir la materia orgánica en estos suelos con cobertura que, que creo que es el principal problema principales problemas. Gracias, Leo. Dos cositas, justamente. ¿sí? Sí. Eh, primero, eh, eh, darle eh, gracias a Leonardo que me eh, invitó a esta charla, era un concepto que yo ni sabía que eh, existía, muy eh, interesante y bueno un, un eh, gusto en eh, conocerlos. Bueno, gracias, gracias, La próxima, la próxima compartiendo experiencia, te vamos a hablar. A... En la etapa inicial eh, eh, vamos a hacer el estudio de suelos bueno. eh, eh, bien natural 15 años de pastura de alfalfa. Fina, así que bueno, ahí te estaba acá. Bien, está acá. Ahí está. Ah, no, yo si me permiten hacer una acotación siguiendo mi tórica voy a hablar de cosas del pasado pero la costumbre de puntear que lo hacían mis abuelos ¿saben por qué venían? por el gramón no se podía controlar el gramón y no había cintura que aguantara porque las malezas anuales son fáciles de sacar pero el gramón se extiende la única forma que tenían mis abuelos era puntear todo el terreno de punta a punta, dar vuelta al patio tierra y después largar las gallinas. Las gallinas terminaban la obra, se comían todos los protecitos de gramón y era la única forma. Terminando el cuco de la puerta siempre fueron las malezas perennes, Gramón, chimperu y solo ahí que tanto no. En las huertas, pero Ramón y Sin Perú desalentaban a cualquiera. Ahí apareció el ley de Agustín con su. <risa> ¿Sí? ¿No? ¿Pero eso con el sí, <risa> H1. Claro, claro, claro, claro. ah, no claro. Todos los fines de semana. Todos los fines Bueno, yo como... estoy entusiasmada con el trabajo este de la... del diseño de la producción. Quería pedirle a ver, Rosana, si podemos repasar cuáles son entonces las plantas que eh, nos servirían para tener en la, en la quinta, ya sea una quinta como la de Néstor, como una quinta más pequeña, cuáles son las plantas que ayudan a, a que haya más enemigos naturales, a refugio de en enemigos naturales y, y bueno, todo esto que, que venimos hablando, que en otros países estos conceptos los manejan... Por mucha naturalidad, y nosotros, como que recién ahora estamos abordando. Claro, eh, a ver, algunas plantas son generales, indudablemente cada cultivo tiene eh, enfermedades y algunas plagas que son específicas. Entonces, uno debería investigar o, o empezar a ver claro. qué plantas se asocian o son trampas o generan un servicio para que pueda yo tener algunos insectos benéficos y tenerlos ahí eh, actuando antes de que mi ojo detecte el problema. Pero lo que nosotros decimos que un conjunto de aromáticas y algunas flores eh, son eh, el puntatín inicial. Eh, el ajenjo, la menta, eh, flores de caléndula, de copete de acuerdo a la estación. Las caléndulas nosotros tenemos una experiencia que duran más que el invierno se extienden a parte de la primavera, el, el, el enero las, las complica pero después las semillas caen en, en el mismo lugar y vuelven a nacer, así que hay que identificar lo que es plantín y no un, una maleza, porque muchas veces se va porque la deshidratamos y, y la arrancamos, pero las flores es el primer, es decir, son los más servicios ecosistemas prestan en, a nivel de diseño, si yo puedo eh, incorporar dentro del invernáculo o en el tablón o en, en, en, en la proximidad del cultivo va a ser servicio que siempre están a la disposición, porque las flores va a generar el alimento, va a generar polen va a generar una serie de, de refugios, en algunos casos va a traer, en otros va a repeler. Hoy, y en una fotito yo lo mostraba, había tomate todo en el, en, entre una fila de tomate y otra, una trampa importante, un corredor solo de copete. Y realmente la arañuela hoy lo contó Mónica, se llevó la arañuela ¿no? Entonces, fíjense qué importante es, bueno, voy a tal cultivo, averiguar, tomar conocimiento, uno puede dar cosas en general, yo diría que lo, lo mínimo que deberían estar poniendo serían las flores, la ciña, las ciñas, el alisum, o caléndula, de acuerdo al año, estar poniendo alguna, ya me digo, el ajenjo es muy importante. Yo aconsejaría también, si estamos eh, en un ambiente, de, de mirar el entorno. Las chilcas, la lantana, eh, si puedo tener salvias, si puedo tener algunas leguminosas. Hay plantas, eh, yo había hecho toda una listita, pero... Eh, perdón, la lantana es bastante agresiva, ¿no? O sea, si uno pudiera instalar... Porque yo la lantana como que le tengo ganas para poner... aquí aquí le hago? ¿Qué de poner eh, al lado del invernáculo... Contra sí, ¿no? el borde. Porque da flores re y sí. parece una planta bastante rústica. ¿no? no, pero además sí, sí. se banca todo, se banca la, la, la, la... Es decir, uno tenés que cuidarla. No, sí se mantiene sola. Y yo he visto que hay muchos sírfidos que la naturaleza... Una presión hacia la, la, la, es que es la cantidad de parasitoides, todo lo sí, que atrae bien. el alimento y genera todo un, un entorno que presta los servicios hacia adentro del hibernáculo. Vos fíjate que ¿no? la... Claro, sí, la... La... La... La... Pero depende de y la ubicación... Por ejemplo, también la cual se me quedó... No, porque hay dos lantanas, en realidad una le han cambiado el de nombre, pero la que es más conocida, que creo que está ahí por acá también, es la de las florcitas anaranjadas y amarillas. La otra era también una lantana, que ahora se llama Lipiarlas, pero es la, la Save Andina, que es la, la lantana lilacina de antes, por los sistemáticos digo yo, están aburridos de cambiar el nombre de las plantas. Eh, que es eh, lila y cremita en vez de ser naranja y amarilla los dos sí, tienen sí, los mismos compuestos sí, sí. y un montón de actividad eh, en algunos casos sí atractantes porque pueden funcionar para algunas especies benéficas como atractantes y en otros casos yo estudié la, justamente la lantana lilacina o lipia alba tiene componentes como algunos deben conocer el linalol, el limoneno que tienen acción insecticida y se puede para la infusión o un purín. En, en, en las de las Para semillitas. la mosca de la fruta, por ejemplo. Sí, las semillitas son para las hormigas. vos preparas un <coughs> preparado con las semillas. Una es nativa y la otra es más americana, claro. y se sí, hace la bandera española, la bandera aquella la naranja y la Pero eh, no son, no son de la bien. misma familia. No, en general, de una misma ah. familia, las mentas ah. tienen los mismos compuestos. Sí. ¿Y la salvia? ¿Ahora es el la arreglado y la otra no? No, no, lo que pasa es que hay un montón la salvia, salvia, salvia, salvia. salvia. salvia? salvia comestible y hay algunas que es el aguaranítica. tiene propiedades medicinales las dos Lo que pasa es que uno tiene que medir cuando uno hace una infusión ¿Es que estás hablando de la lantana o de la salvia? Claro. Eh, ¿Cómo? ¿Vos estás hablando de la lantana o de la De las dos, la? especialmente de la limpia alba que era la lantana ni la sina, que es más laxa y la otra es más un arbusto más compacto. No, una una hasta dos sí, son grandes, son grandes, son, muy, son muy, más, Pero sí, es, es, claro, sirven sí, sí, para sí, poner en los, los alambrados, ayudan sí, a trepar sí, a otras. se Las escuelas, si uno planta dos o tres plantas, no, las mismas se semillas colonizan el espacio que se está cortando trabajando. Siempre si ustedes pueden poner una o dos plantas, porque todos requiere una inversión, uno tiene que salir y comprar las plantas o conseguir la semilla y hacer. Pero si instalar algunas plantas, después hay una repoblación natural, porque muchas plantas son silvestres, así que o la misma especie, eh, los insectos van llevando la semilla. Alrededor del invernáculo en general, por salir pasto, por salir pasto, entonces hay una serie de, de plantas que no se pueden instalar si uno observa un, al, una, un eh, alambrado un el alambrado es una repoblación natural cuando no se corta el pasto ni se aprieta ninguna herbicida y de ahí uno puede sacar algunas plantas todo va a depender del tamaño de lo que yo quiera poner pero fundamentalmente qué cultivo voy a tener y qué servicio me va a prestar pues eh, pregunta si no tenemos plata para comprar la, eh, la planta de lantana ¿cómo salimos con no? la pala no no a hacer? ¿La No vas con el romero, el no, no, no ni me mencionamos al de la. Pero yo quiero de saber faz... de la lantana como... porque estoy empichado con la lantana. ¿En realidad? ¿Cómo sí, no, no, se llama? ¿Es una que es muy eh? Casi tan grande, no es sencillo, por ejemplo, ahora, el que todavía está en flor y la identificas porque después está verde y el que no la conoce no la ve, pero vas con una pega ya plantás. Sus hojas son sí, azules. Hay una, una ruta, ruta, allá, un sí, un así, No, yo me gusta. Pero la chica, la chica está en plena floraciones Eso trata la cantidad de insectos genéticos y da de comer. La cerrajas, ¿Las chicas cuáles son? las chicas son las gacharis y hay dos, una está en plena floración. Son todas esas flores blancas que ven. Eh, en el borde de los papeles, la chica claro. es son, más, más, grande, más afectiva, pero tiene un tiempo de crecimiento. Pero ya te vuelvo a repetir: eh, de trasplante, uno de repente, como que eso que no, no le parece que está, pero. Lo más bien uno sale, recorre y empieza a buscar estas plantas y no hace una inversión. Ya, ya la, la saca de la naturaleza sí. y las ubica, o es o en el cerco de la, de la huerta, o al, alrededor del alambrado. Yo la tuve que sacar de mi jardín, sí. porque cuando yo, mi esposo pasaba, primero nos había parecido sí. Sí, pero después sí. lo confirmamos. Eh, a los alérgicos les hace una y entrar. Sí, sí. Pero bueno, pues, no continuamente la está tocando, pero si está en un lugar y uno no la. Claro. Bueno, por eso tiene funciones de respeto y atrae. Hay algunos insectos que son. Tiene esa función de respeto, pero no es para poner en el. Es para poner un sector. La planta que se Se hace un arbusto. Sí, es es justo... sí. hacía esto con el brazo para sacar, para correr. Así. Ah, sí, la, la, sí, la sí. poda la que es más grandota es la naranja ¿sí? y, la, y la que es lila eh, que es más en otra zona, pero si uno instala la color naranja, la otra se instala sola. Por eso a veces uno, una planta eh, genera este ciclo, por supuesto que no va a ser enseguida, pero al año siguiente o al poco tiempo uno ve que hay otras, otras eh, vegetales que se van instalando y generan este. Servicio. La cerraja, ustedes la ven, tienen esa florcita amarilla eh, y genera un montón de servicios. Y después uno tiene que empezar a buscar uno, la, todo lo que florece amarillo. Hay unos girasoles, eh, las coreopsis, girasol eh, mexicano. Claro, que uno puede instalar, por supuesto que ese girasol eh, tiene un sistema radicular que después se hace un poco. Hay que, hay que controlarlo, porque como todo esto, cuando uno lo deja. Eh, avanza rápidamente. El dominambullo. Sí, está bien. Ahora están en su Tienen Las raíces se hacen envulcorantes. Sí, por ahí es medio agresivo el torpillo. Sí, tiene una rizoma. Sí, entonces por ahí hay que. En maceta. La que es muy agresiva, uno lleva la maceta y pone la maceta ahí. Eh, en en otros lugares, en Europa, todo. A la planta, la maceta como servicio, ¿no? Planta, maceta y, el, y la llevan al tablón, la llevan al invernadero, después la sacan. Ahí, hay, ahí el, que... hay otro trabajo, como decís vos, que, de un muchacho de Inta Concordia, que ha hecho trabajo girando hacia el maceta, gramíneas, y la deja invadir por pulgones. Esos pulgones atraen enemigos naturales del pimiento pero no atacan el pimiento, no, no, entonces no. lo que hace es pues llevar esas plantas al pimiento para que haya enemigos naturales porque saben que esos furgones no van a atacar el pimiento. Es lo que dice ella de, de tener plantas trampa o prestar servicio en maceta planta, Bueno, hay que es otra que en las huertas la utilizamos, la, eh, en los años secos el bicho moro a lo primero que se va es la selva, antes de atacar el, el tomate o el pimiento. Y nosotros podemos generar ya en esa época que ataca, como la calidad digamos, de, la, de la selga no es, muy, no es muy buena para consumir, pero también media pasada, y bueno, por ahí sirve para, para generar tramo. Igual nosotros de las colecciones que tenemos de, eh, para hacer barrera física, este, está el, el maíz que nosotros traemos, el abajo de una planta muy alta sí. y que por ahí sembrado tupido este, eh, también nos puede servir para, como barrera sobre todo el tema de los, de los caminos, los lugares donde hay caminos que se levanta mucho polvo el tema del agua, la granuela entra eh, por lugares normalmente trasladados por el viento norte ¿no es cierto y, el, y, los, este, y la misma tierra y generando barreras por ejemplo con, ya les digo con, con el maíz que de paso, bueno uno lo está cosechando. Eh, Porque nadie que no la mano propia, que lo cosechan ante los vecinos. Claro. claro. Ella decía el romero también lo ve como... Sí, como neumática, sí. dentro de la guapa. muchísimas mojas. De... No sí, que sí. Sí. Y te contaba, Mariel, una experiencia de... Vos hablaste de la Mora con la sí. Vir. Sí. Bueno, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Sierra de la Ventana, estos productores de Tienen todo la en Cerco sí, de Romero. La vid con Cerco de Romero, sí, sí. Y en es que el olivo no, también de no están plantando. De Romero. Claro. De, Romero. Ah. de Romero. Y en la vid, en el sí, olivo moderina, también. Claro. Están haciendo... Es que claro. Estoy hablando de olivo orgánico. Hay Córdorrego, Tres Arroyos, toda esa zona. Posiblemente han traído de Italia o de algún lado algún efecto que haga el romero, una atracción. Eh, y, y por eso mismo, una catuna es una planta que no hay que cuidar porque es una planta celófila, que sí, de la sequedad, sí. así que si sí. sí, no tenés que regarlo, ponete sí, el romero es, es que no lo utiliza. Lo único que uno tiene, por ejemplo, hay plantas que las tiene que ubicar en un lugar donde no, uno no puede nada. Por ejemplo, el maíz cumple un ciclo y después se muere. Pero el romero tiene varios ciclos ah, que son se plantas se anuales, se hacen leñosas, entonces hay que estratégicamente. Okay. Sobre todo, piensen en esto, en una parte del abuelo de la quinta tienen que hacer alguna barrera. Esa barrera frena ¿m? y a veces si se, se infecta o se llega una plaga a un lugar no pasa a otra. Entonces, algunas plantas que son más altas, vieron que hoy mostraba una con girasol, eh, el girasol también presta unos servicios, tiene muchas abejas, muchos insectos, así que a veces conseguir algunas que, que los chicos que compran en el girasol en las bolsitas, bueno, algunos nacen, no son tan viejas, y, y uno está aportando, porque a veces uno va a comprar y no consigue semilla de girasol. Y tener unas plantas de girasol también aportan un montón. Eh, pero bueno, uno debería estar pensando... Esto se llama corredores, corredores biológicos. Y como uno genera una franca... En una ...cuando plantaba pimiento, porque el pimiento de la orilla del invernadero se quema, se quema la fruta. Y entonces le hacía maíz, sí. o sea, choclo. Le sembrábamos choclo en el mes de septiembre y cortina baja y venía el choclo, sembrábamos cada 40, 50 centímetros sí. y eso hacía como una media sombra. Sí, Le dejaba, claro. se secaba la...